Claro, sí, ¿Para qué? Yo, ¿Para qué tener Pero El fin no, el de semana escupero. lo tengo captivado. <risa> no. Sí, porque son. No me voy a porque nunca se edita la base sí. de la carretera. Pero. Eh, o sea, los lobos son rápidos. Pero en general, Dios me gusta como trabajar con cabros que tengan habilidades. ¿eh? Me ha funcionado súper ¿sí? bien, solo.